¿Qué pasa compitruenos? Hoy os traigo cómo avanzar en el tiempo en Pokémon Leyendas Arceus Cómo conseguir que el mercader traiga nuevos objetos Cómo conseguir que el farmeo de mentas, el farmeo de, de bonguris, de lo que queráis eh, Pase en, en un ratito Os voy a explicar cómo conseguir todo esto en Pokémon Leyendas Arceus Y si, sí, chicos, llevo una semana sin subir vídeo, pido perdón Pero como podéis comprobar, me he mudado, ¿vale? Los que estáis en el servidor de Discord Seguidme en Discord, eh, lo tenéis en la descripción, pues lo sabíais porque os lo he comentado Pero en Youtube pues he dejado de subir vídeos por una, una cosa lógica Pero ya estoy instalado, a lo mejor oís un poco de eco Porque todavía no he montado realmente muchas cosas aquí Pero espero dejarlo lo mejor posible dentro de poco Y con esto chicos vamos a enseñaros cuál es el increíble método A ver, tenemos aquí una partidita maravillosa donde... Eh, bueno, pues estamos delante del mercader y vais a ver que el mercader realmente no, no tiene... Dice que no tiene productos, ¿vale? Que básicamente no... Ya le he comprado lo último que me ha ofrecido. Y vamos a comprobar en el huerto que está aquí arriba. Aquí estamos. Vamos a ver eh, qué, nos, qué nos cuenta. Aquí tenía una cosecha de bonguris, ¿puede ser? ¿Puede ser? Exacto, 32 longuris, eh, y, y pochos también, gracias, oye, por guardarme los pochos ¿Quieres que cultive alguna otra cosa? Sí, quiero que me cultives eh, verduras, setas, vallas, da igual Vas a pedir plantas medicinales, por ejemplo, ¿vale? Que son solo mil Todavía no tengo lo de las mentas porque no, no esta, esta partida justo no está muy avanzada Pero si queréis podéis poner eh, que os cultive mentas, ¿vale? Lo que sea Sí, quiero que me cultives mentas, por favor eh, supongo que muchos de vosotros habréis jugado al juego Y no sabréis cuánto tiempo tarda en hacerse todo esto Muy sencillo, os lo voy a explicar Lo único que tenéis que hacer, chicos Es ir a cualquier zona, eh, del, cualquier zona de, de, de, del juego Y matar... Be, mata, perdón, matar <risa> perdón Y capturar eh, 20 Pokémon Vale, chicos, así que nada, salimos de aquí Nos vamos eh, a la primera zona, mismamente Que es donde creo que es más fácil capturar Si tenéis alguna... Alguna, digamos, una manada Podéis ir ahí porque ya sabéis que ahí podéis capturar Yo que sé, 10 o, o unos cuantos eh, Pokémon, 10 o 15 Ya no sé cuántos son los de, los de las manadas y, y eso que os lleváis, ¿vale? Yo voy a intentar capturar todos los Bidus que pueda y, y ahora mismo vuelvo, chavales 19, 20, puede ser 1 Y 2, perfecto, vale, ya tenemos Los 20, compañeros, ya solo nos queda eh, volver al A la base Hablar con el profesor y decirle que queremos volver a Villa Jubileo Enseñarle nuestros preciosos eh, 20 Pokémon ¡Hola! -ha, sí, he atrapado 20 Pokémon Quiero enseñarte mis avances Ahí está, de hecho he atrapado un, un Alpha Warpel Que ha sido como LOL de una sola Pokéball, o sea, easy Ahí está, 4000 Pokéyenes muchas gracias Y nos vamos para Villa Jubileo 20 es el número mágico 20 es ese número que tenéis que eh, poner, conseguir para eh, que se desbloqueen otra vez, pues lo que sería el mercader y lo que sería eh, la, la huerta, básicamente, ¿vale? Esa es la forma en la que se avanza en el tiempo. Es curioso, no es que haya pasado la tarde, no es que haya pasado nada, es que hemos capturado 20... Pokémon, vale, lo digo por si acaso hay alguno despistado, no, es que ahora es tarde, no, no, da igual, yo he estado jugando horas sin capturar un Pokémon y da exactamente igual, mira, tengo un producto estupendo, hola lo, compañeros, saludos, tengo un producto espléndido, un lote de cebos de grano para ti, ¿Es, esto sirve de algo hermanos, yo lo compro porque lo acabo de ganar y, y me da igual, pues... Vale, creo que me ha timado ahora mismo, ¿vale? Pero bueno, tendré que resetearlo otra vez ¿Para qué os sirve esto, chicos? Pues para poder capturar a... Pero, pero, perdón, para poder conseguir eh, los instrumentos de Rotom, ¿vale? Ya sabéis que, que Rotom se, se consiguen los objetos en, en ese mercader Y con eso podéis hacerlo rápido y sencillo Vamos a ir por aquí ¡Hola! ¡Ya hemos terminado de cosechar todo, compañero! Gracias, tenemos un montón de, de, de cositas Pues gracias, me las puedes dar A ver... 16 hierbas éter y 4 hierbas repelentes Y 4, Bueno, eh, ¿algo más, compañero? Vale, ya está Y ya estaría, compañeros eh, Quiero ahora cultivar bonguris Porque sí, porque me vienen para hacer pokeballs Que flipas, que me las acabo de gastar todas <risas> Así que nada más compañeros, con esto podéis conseguir las herramientas de Rotom fácil y sencillo, ya sabéis que con eso podéis cambiarle de forma, hicimos un vídeo hace poco, si no lo has visto te lo dejo por aquí y poquito más, espero que os haya gustado, dejad un super like de compito, una no apretad ese botón como si lo hubiera mañana y nos vemos en el próximo vídeo, chao, chao.